para engarrar para engarrapar el pejero. ¿Pero ¿Qué está haciendo Willy? Tratando de sacarlo, ¿eh? Tratando de sacarlo, no lo que pasa, te pasa es que está... A... No, lo que pasa es que está enganchado con la... Ah. ¿Sí? Estaba enganchado o de... no Dale la acá. ¿Eh? Dale, Willy, sacarle el asuelo, ¿eh? A ver. ¡No! ¡A ver, Willy! ¡Ah, la bubusela! Mira qué pescadito, Willy. Estoy listo, eh. Mira qué pegadito, Willy. ¡Por fin! ¡Un pescadito, vamos! que lo no, no, no, no, no, no, no, Activo, ¿eh? eh es activo no, no, es a ver, no pica, no, no está picando, no está difícil. Difícil, de difícil el pique de acá en Magariá, loco. Difícil el pique de acá en Magariá, loco. No está picando, hay que disfrutarlo. La verdad que hay que disfrutarlo. Eh, no muy difícil, poco. Sí. Complicado. Día bravo. Día bravísimo, muy duro. Estoy viendo hoy sí, y la verdad que hoy sí hay que disfrutarlo ¿no? vamos a llevar vamos eh gracias doctor. no okay, gracias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 ¡Vamos! Gracias, Luquito. Gracias. Vamos, arriba! Gracias, ¡Papá! lo pescado! Eh, sí, sí, sí, de medida, de medida. Vamos a matar. ¡Vamos, tía. ¡Gracias! Luquito ¡Chao! 4 ¿Giro 2.45? Es uno de estos. Es que Ahí va. es esto. No se la ve las bebidas, pero bueno, nada. se pagó. Medianito ¿eh? Medianito Ese Ese tiene que ir para allá Ahí Es sí, medianito ese Y sí, bueno, pero lo pasa que al lado de Sí, sí al, lado al lado de el... Al lado de este pescado Al lado de este pescado bueno, lo devolver A sí, la sí. mierda sí. Terminando la jornada no, no, no. <risa> Mira, tenemos la mojada, raquizo Willy. Willy, ¿estás drogado? Un poco. ¿Eh? Un poco. Tomaste algo Willy, ¿qué hiciste? No, te doy, eso lo doy. de mí. Pero, rumbo al pesquero. ¿Qué o sea? La cara de la derrota. Acá tenemos la, la cara de la derrota. Valía, eh. La cara de la... se rota. Se salvó. ¿Qué pasa, Charlie? Contame. Se salvó. ¿Qué te pasa? ¿No picó? ¿No picó? ¿Qué pasó? Se salvó. Faltan dos kilos. ¿Eh? Faltan dos kilos. Faltó viento. ¿Qué pasó? Un lujo. ¿Eh? Un lujo. Bueno, también. Cuatro o cinco dientudos. Sí. Algunos 30, 32 centímetros. Dos bares sapos. Dos bares sapos. Todo mal, todo mal. ¿Eh? Todo mal.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 Eh, creo que hoy acá Hay algunos más Entramos con el guía Coco Cócaro En Willy y Charlie Ahí está, Charlie y Willy Y metimos esta pesquita ¿Qué pesquita, eh? Terrible pesca, muchacho pesca. Muchas gracias, Coco gracias, Acá está, Coco. loquito Gracias a ustedes Gracias, Coco La verdad, pescón, pescón, pescón, loco Terrible pescado, Muy bueno. Kilo 200, Kilo 300, Kilo 100 Un pescadote grandote, el Kilo 200 tan pesado vale, Kilo 200, eh. Kilo 300, varios, medio, Kilo largo Si, eh. si, sí, sí, todo parejo, todo recontra, ah, re re todo parejo bien. Re parejo este creo fue el Kilo 300 Muy buen pescado, terrible Y bueno, gracias, está más que hecho, Satisfactoria. Muy buena temporada, gracias, gracias muchachos